De nuevo, adelante. Bien, gracias, amado Yayan, Fulvio, Carolina, todos los amables televidentes. Muy activa la noticia deportiva también de Tony García. Miren, eh, este lunes había referido el viernes que iba a comentar sobre municipalidad. Primero porque entiendo que cada día se hace más necesario que la gente se conecte con el derecho municipal. Aunque no existe de, de por sí un derecho municipal eh, definido y trabajado eh, en todo su ámbito, sí nos, nos, eh, nos toca. Bajo el amparo de la ley 176, tener una relación, una relación jurídica con el ayuntamiento de San Francisco o en el lugar que se corresponda, porque una de las cualidades que tiene esta ley es que es muy versátil, ya que se adapta o debe ser adaptada por el Consejo de Regidores, que viene siendo el Poder Legislativo Municipal, a las fines de cada comunidad. Y obviamente que las necesidades de San Francisco no son las mismas que Hostos, que Villarriba o de Santiago. Nosotros tenemos una particular eh, infraestructura eh, jurídica, ya que tenemos que bregar con temas como el derecho inmobiliario, que a raíz de la ley 108 se transformó, puesto que los contratos de arrendamiento eh, con los cuales... Mucha gente podía tomar créditos en base a esos a esos contratos que recuerdo yo para el año 2006, antes de la ley, de promulgada la ley 108, aún era un, un título de... Eh, de garantía para, a, para tomar préstamo, incluso la Asociación Duarte. Yo llegué a ver muchos contratos y adjudicaciones también de derechos de arrendamiento que tiene la, eh, la Asociación Duarte porque se manejaba un, un volumen bien alto de personas que construyeron esos solares, que tienen calidad de, de, de como si fueran dueños. Pero realmente son arrendatarios con derechos limitados o nudos propietarios, puesto que tienen una relación de sociedad tácita de en, en cuanto a lo que es edificar en terreno ajeno. En este caso, en terrenos del ayuntamiento que se le otorga. Incluso hay muchos solares por ahí que no han sido, eh, que no han sido eh, edificados. Que bien puede el ayuntamiento, por derecho, por ley, por constitución, eh, rescindir esos, esos contratos, porque la ley municipal y esos contratos están amparados en unos acuerdos de que usted, al año, antes del año, tiene que edificar. De lo contrario, no tiene uso, no tiene eh, obra interna, entonces el ayuntamiento puede eh, expropiar esa parte. Pero eso es muy, no es común. Hay una, una propiedad que está justamente en la calle Restauración Esquina La Cruz, donde venden los cocos. Ustedes más o menos saben dónde es. ¿No, no me están escuchando. Sí, sí, sí, sí, te escuchamos. ¿Dónde están los cocos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde están los cocos, decías? Los cocos. Exacto a donde venden cocoa y la calle La Cruz con, con restauración. Esa edificación es un peligro público hoy. Lo sostiene, lo sostiene en una de sus esquinas, en una de sus extremos, creo que un letrero de backlight. Si ese letrero no hubiese estado ahí, hace tiempo que se hubiese caído. Digo yo porque he pasado, lo he visto, en una ocasión había propuesto la demolición por peligro público, que esta vez lo estoy haciendo en solicitud a los, al Consejo de Regidores, pero en este caso al alcalde de la ciudad, a Siquión de la Rosa, que tiene que solicitar la demolición de esa, de esa edificación en madera que es de la más antigua que quedan por ahí y que se está convirtiendo en un peligro público. Normalmente ahí yo veo que se paran las guaguitas de, a recibir pasajeros o a desmontar en la misma calle La Cruz, por esa edificación está ladeada hacia, hacia afuera. En, es decir, que ya en poco tiempo se va a caer sola. El ayuntamiento tiene que poner atención a esa edificación. Y vuelvo y repito, es un peligro público ya, porque está, a, está adherida, es decir, está corada, eh, a un letrero que hay ahí en la, en la acera de Baclay. En otro orden, y esa es la parte que quise en principio darle como referencia, porque el derecho municipal es muy amplio y se tiene mucha relación, no solamente, bueno, ahora en tema de pandemia, todo el enterramiento, de la ciudad se tiene que pasar por el ayuntamiento que es el responsable de administrar los cementerios públicos municipales pero también están entonces los derechos de arrendamiento, están también los derechos a la construcción y uso de suelo, es decir que es amplísimo y debemos de conectar con ese derecho para poder tener una mejor relación eh, ciudadana con el municipio pero hablando de ese de este municipio y el de la Juárez Habíamos advertido en, camp en tiempo de antes de las elecciones y le habíamos hecho la pregunta al propio Siquio si estaría haciendo despidos masivos. Pues señores, ya lo están haciendo y se están enfrascando en endeudamientos fuertes porque cada trabajador tiene derecho a que sea resarcido en sus prestaciones laborales y derechos adquiridos. Así lo dice la ley 4108 de administración de personal o de eh, administración pública, que tiene que ver la relación del empleado público con la entidad que éste presta su servicio. Y dentro de esos, eh, dentro de esa nomenclatura de leyes, se dio algo eh, eh, eh, extraordinario que ha sido la parte en la que yo baso mi teoría de que no pueden hacer de la forma que lo están haciendo, despidos masivos. El viernes presentamos una cantidad de despidos de la guarana. Ahí no se está tomando en cuenta la ley. Lo que están haciendo estos alcaldes, incluyendo el nuestro, es abriendo nuevos episodios de demandas laborales que van en, en, en cierta medida a endeudar al ayuntamiento por, eso, por, por ese pasivo laboral. Entonces, fíjate una cosa. Ya yo, te, yo tengo dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia que me hicieron llegar el viernes, precisamente por mi comentario, donde la pasada administración de Alex Díaz carga con unos 14 millones de pesos en prestaciones laborales sin pagar. Y, yo, y tú te dirías, bueno, eso fue Alex. Eso, no, esto es una entidad pública y su continuidad de responsabilidad por mandato de un juez por mandato de un juez y sobre todo por la mala asesoría de abogados que han contratado yo he escuchado muchas veces amado eh, de la contratación de abogados que sin la, pereza, sin la experiencia y sobre todo están ocupando un espacio en el ayuntamiento y que no le ha, no le ha funcionado en nada responder a las acciones administrativas que al final generan, generan el conflicto laboral y finalmente una condena en contra de él, porque ninguno de los casos se ha podido justificar en la forma que se han dado los despidos en el ayuntamiento. O oh, si hoy tenemos un ayuntamiento que recibe, me refiero en esta parte a la totalidad de los ayuntamientos del Estado, recibe alrededor de un 1.6% del presupuesto nacional y se complementa con los ingresos propios que fueron los que exigió, advertía que no iba a poder cumplir con el presupuesto proyectado por la pasada administración en razón de que estaba proyectado unos 327 mil pesos incluido lo que se recibe del Estado más lo que se recauda por los servicios municipales y por los cuales yo les digo debemos interesarnos en comprender cuáles son las relaciones jurídicas que tenemos con el ayuntamiento como ciudadano porque en alguna ocasión nos obliga a cumplir con los arbitrios de las distintas actividades que realizamos y que es parte de la sostenibilidad del municipio. Pero ¿qué resulta si el, si el, si el administrador al que está compelido a llevar con claridad las cuentas, pero sobre todo la gestión de recursos humanos. Y obviamente que no podemos ponerle una camisa de fuerza a que por vía de consecuencia se tenga que aceptar que si yo o el, o el que haya llegado, no ponga a la gente de confianza a su alrededor en la administración. Eso es una cosa. Pero el resto de empleados, técnicos que están en distintas áreas, como sus direct directores y sus directores, obreros, y en fin. Eso traerá consigo de no hacerse por el debido proceso, traerá consigo eh, demandas que finalmente si no lo demuestran, que se justifican sus... porque tú no puedes alegar por vía de la ley de que de que tú despides a una persona porque yo soy nuevo y yo tengo que tener la gente mía aquí, eso no se hace. Y precisamente el Estado ha ido eficientizando, evitando que no haya esa continuidad del Estado y que no se comprenda que el servidor público que se ha ido entrenando, que el Estado ha, ha invertido en ello, venga y le haya una ruptura de su función. Por eso que nunca vamos a llegar a tener eh, empleados con cierta capacidad que sean favorables al servicio municipal, porque si lo estamos cambiando a cada momento y sin prever las condiciones que la ley le impone al que administra, estarán entonces, no solamente siendo deficitarios del presupuesto, ya no por las recaudaciones, sino porque usted lo endeuda en razón de que no mide las consecuencias que trae el despedir sin justificación a una persona. Que en principio el Estado se manejaba así, pero ya nosotros hemos ido avanzando para proteger el servicio civil y la carrera administrativa. Sí. Eso sí. tiene el sentido de que no hay una ruptura abrupta de la relación laboral. Si usted no ha cometido faltas. si usted no, no, no puede ser justificado porque usted no es del partido. Francis, hay, hay una... Hay un matiz ahí en lo que tú dices Si es que por populismo Cogen los ayuntamientos y nombran